Buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto poder compartir nuevamente la Palabra de Dios esta noche. Como todas las noches estamos estudiando la Biblia, estudiando la Escritura, de cómo el Evangelio de Cristo comienza a dispersarse por toda la zona de Mesopotamia. Y la verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes el avance del cristianismo en los días después de la ascensión de Cristo, y esta noche no es la excepción, vamos a continuar con el capítulo 17 de nuestro libro, de nuestro libro de Hechos de los Apóstoles. Les invito a compartir con los grupos que tienen ustedes en su Facebook para que también puedan seguirnos. Y aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios lo pueden hacer ahora en vivo o también guardarlo para después escucharlo en el tiempo que ustedes tengan para poder hacerlo. Así que vamos ahora a mirar un poco qué pasó en Tesalónica, en Tesalónica suceden cosas interesantes porque los apóstoles están eh, predicando y por supuesto esa actividad de predicar no era fácil, como ya lo vimos durante las noches pasadas, porque eh, cuando la verdad comienza a ponerse al frente siempre hay oposición en todos los campos, en todas las áreas, en la política, en la, persona, en la vida personal, en lo que sea, ¿no? Ahora, generalmente el odio es parte de la actitud de generalmente las personas que no quieren razonar o que no quieren entender la palabra de Dios y toman el, como afrenta el odio, ya sea la persona, sea una idea o su, alguna, alguna actividad. En este caso, la palabra de Dios en Tesalónica tiene también sus frutos. Eso es lo que queremos nosotros esta noche, esta noche meditar. Capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, libro escrito por Lucas, el médico Lucas. Escudriñemos juntos y abran sus Biblias. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, los judíos estaban en todos lados, templos en todos lados. Desde que salió Saulo, Paulo, Pablo después, ¿no es cierto?, a perseguir a los cristianos, desde ese momento hemos comenzado a ver en diferentes lugares templos pequeños de los judíos que después, por supuesto, para la Pascua venían a adorar el templo mayor a Jerusalén, pero ahora teníamos templos de los judíos en todos lados. Y Pablo, como acostumbraba, él era un judío ¿no? romano, fue a ellos y por tres días de reposo, dice, discutió con ellos. La palabra discutir aquí no es un, en sí, una, una contraposición de ideas, sino en el contexto de presentar las ideas que él tenía respecto de Cristo a la gente, a su audiencia. Esta audiencia era una audiencia judía. Y declarando y exponiendo por medio de las escrituras, exponía, no era una discusión, una, una componenda ahí de, de, de, de personas que quieren uno hacerle creer al otro, cosa por el estilo, dice exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo al llegar a Tesalónica? La mayoría de los judíos no tenía claro respecto a la venida del Mesías. Incluso los que estuvieron en Jerusalén, o los que fueron para la Pascua a Jerusalén, no pudieron o no tenían idea de que Jesucristo, el Mesías, ya había venido, ya había estado entre ellos. Entonces, para estos judíos que estaban en Tesalónica, posiblemente habían escuchado, o de repente no, habían escuchado acerca de Jesucristo, y, pero también habían escuchado que este había muerto, había padecido de una muerte horrible en la cruz, como si fuera un ladrón, y cuando Pablo comienza a recordarles la escritura, imagínate capítulo 53 del libro de Isaías, que ellos sí lo sabían leer, que ellos lo leían en sus templos, en sus reuniones. Por supuesto, ellos sabían de lo que Pablo le estaba hablando. Era necesario que él padeciese. ¿Padeciese de qué? De lo que la profecía había dicho que iba a padecer. Su propio pueblo lo iba a rechazar. Su pu pu propio pueblo no iba a reconocer su venida su propio pueblo iba a rechazar la verdad del reino de Dios que se había acercado a la raza humana. Era muy importante para Pablo hacer que como primera actividad de su prédica, era necesario que él certificara que su trabajo de presentar a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías que había llegado para Jerusalén, y para todo el mundo tenía que quedar sentado, que tenía que quedar demostrado. Yo os anuncio a ese hombre al que las escrituras dijo que tenía que padecer. Yo os anuncio a alguien que yo creo y sé que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La escritura lo decía, dijo cómo padecería, cómo sería muerto y para qué, qué objetivo tenía Jesús al venir a esta tierra y desarrollar el trabajo que desarrolló con el fin de que nosotros pudiéramos aceptarlo como nuestro salvador, pero nosotros no lo hicimos. Este Jesús que las Escrituras dice, hermanos judíos, es necesario que ustedes sepan que Él es el Cristo. Para los judíos de ese tiempo, no era fácil. Generalmente las religiones totalitarias, o las religiones que, que no dan libertad a sus, a sus religionarios o correligionarios a sus miembros, generalmente son así. Si no haces esto, te borramos de la iglesia. Si no haces esto, te echamos de la comunidad. Si no crees en esto, no puedes tener libertad para creer tú lo que tú quieres. Funciona también así en la política. Que si tú quieres creer alguna cosa, inmediatamente te atacan. Sucede eso. Imagínense la religión. Cuando Cristo debería unirnos a nosotros que creemos en, en Él, que sabemos que Él va a salvar al ser humano, que este mundo de caos lleno de maldad y destrucción, a la cual hacemos lo posible de mantener un poquitito la, la, la libertad para poder pensar, opinar, servir, ayudar, creer en Dios, que es un principio importante, la libertad religiosa dentro de un país, cuesta, cuesta mucho la gente no puede relacionar tu creencia con tu vida social no puede relacionar que tú puedas ser un cristiano y que tengas principios que quieras vivir y, y, y no imponer pero por lo menos enseñar a los demás ahora cada uno es libre de poder aceptar o negar cada uno es libre de poder decir si creo o no creo el apóstol Pablo presentaba la verdad con denuedo, con entrega, con convicción ya dependía de cada uno si quería creer o no este es el Cristo. Y dice la escritura, capítulo 17, versículo 4 y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ustedes se imaginan a la gente de clase alta, ver a estos discípulos que no tenían casi instrucción, que eran hombres rudos, enseñando la verdad de Cristo. Claro, Pablo no era un hombre eh, indocto, era, él era un hombre que conocía, era un apóstol que conocía las Escrituras, había sido parte del Sanedrín, conocía muy bien la verdad, la defendía, conocía la doctrina judía, pero al pie de la letra. Así que no era un cualquiera. Entonces mucha gente comenzó a escuchar la doctrina, quizás con la maestría que él sabía explicar la Escritura, con la capacidad de convicción que tenía. Nosotros no le llegamos ni siquiera a los talones a Saulo o a Pablo, ¿no? La capacidad que tenía para hablar, dice que era un gran orador, que tenía una capacidad tremenda para poder convencer, para poder argumentar, era un hombre que tenía una capacidad de, de doctrina que era irrefutable. ¿no? Tenemos que aprender algo de Pablo, ¿no? Es importante eso. Dice, algunos creyeron, pero griegos piadosos y mujeres nobles se juntaron a Pablo y a Silas Entonces los judíos que no creían, miren, ¿dónde estaba la resistencia? En el mismo pueblo que teniendo la escritura no podían ver, no podían constatar. Sus cerebros estaban tan cerrados sus mentes estaban tan embrutecidas que vieron las señales de la venida del Mesías y no quisieron aceptar. Rechazaban. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, y aquí está el gran problema del ser humano, que generalmente su oposición no es racional, su oposición es una oposición ciega, basada en el celo, en el odio, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, de mente, hombres malos, juntando una turba alborotaron la ciudad y al saltando la casa de Jasón, donde estaban reunidos, procuraban sacarlos al pueblo, para golpearlos, para matarlos. Cuando la razón del hombre, la razón de la mente, se obnubila por un paradigma que bloquea la mente, la razón deja de pensar, o deja de decir, deja de, de hacerte ver la verdad. Llegas a un punto en que el odio o el sentimiento de presión sobre el qué dirán te hace ser una persona, un actor de lo que no crees. Y termina siendo uno más del montón. de Esa gente que simplemente no tiene un, un principio y quiere simplemente atacar Ok, si tienes un principio, quédate tranquilo, no ataques. Si crees en algo, pues quédate allí y, y ya está. Pero no ataques. Porque cuando tú atacas, estás demostrando tu irres, irracionalidad. Aquí, la turba que habían juntado era fruto de una mente que tenía malas intenciones, que tenía malos pensamientos que quería mover a, a la gente a contrarrestar algo que ellos mismos lo podían leer en las escrituras, lo podían saber, lo podían ver, lo podían comprobar, porque Pablo dice que desde las escrituras les exponía la verdad de Dios. Entonces estamos hablando de una situación en la que la gente termina finalmente obnubilando su mente y atacando la verdad y ahí está el gran problema del ser humano tiene un problema serio, ¿por qué? porque definitivamente no está pensando y aún más, aquí dice que tomaron gente ociosa gente malvada e hicieron una turba y comenzaron a atacar a los discípulos querían sacarlos de la casa de Jasón, pero no hallándolos, seguramente escaparon trajeron a jazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales jazón ha recibido. Y todos estos contravienen los derechos o los decretos del César, diciendo que hay otro otro rey llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo, de las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de jazón y de los demás, lo soltaron. La verdad que en la vida cristiana, en la vida común de cualquier ser humano, de cualquier cristiano, siempre va a haber contraposición. Porque aquí juega mucho la razón y la interpretación. Aquí juega mucho lo que yo quiero creer o lo que me conviene creer. Vamos a utilizar ese lenguaje de conveniencia para decir que creer en Jesús conviene. ¿Conviene por qué? Porque tiene una promesa mucho mayor y mejor que la que nosotros podemos esbozar en nuestra propia existencia. Mi profesor de teología me decía, hay esperanza en el Gólgota. ¿Dónde otro lugar hay esperanza? Cuando a Pedro Jesús le preguntó, y con, mucha gente se estaba yendo, porque Jesús había dicho cosas muy duras y algunos no podían soportar, Jesús le preguntó a Pedro, ¿Tú también te quieres ir? ¿Ustedes también se quieren ir a los discípulos? No, señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida. Este principio de tener palabras de vida es un principio importante que debe desarrollar el ser humano cuando quiere creer en algo. Creer. Creer significa poner el análisis en las cosas que tienes como, como razona, racionalidad, como razonamiento. Y de acuerdo a ese análisis, encontrarle un sentido a las cosas de tal modo que tú le puedas dar la razón a aquello que tú, tú has recibido como argumento. Cuando yo pruebo una comida y siento que me, que me cae bien al paladar y digo me gusta, entonces me lo como. Si no me gusta, de repente lo dejo. O simplemente digo que no. Pero el razonamiento te permite a ti ver más allá de lo que normalmente, por paradigmas ya prejuzgantes, tú no puedes ver. Aquí estos judíos, lo único que hicieron simplemente es, vamos a atacarlos. Están hablando de un nuevo rey, han creado toda una historia, un nuevo rey llamado Jesús. Jesús ya no estaba, Jesús ya había ascendido. Pablo les dijo que él había sufrido, había muerto y ahora estaba en el cielo. Y que había que creer en él, porque él iba a venir a poner un reino del cual nunca sería destruido. Y ellos sabían eso estaba en Daniel, estaba en Isaías, estaba en las profecías, estaba en los cánticos de, de, de Salomón, en los cánticos de David, allí estaba la doctrina, allí estaba el mensaje, pero ellos no quisieron entender, cerraron sus entendimientos, mi pueblo perece por falta de conocimiento, el conocimiento nos ayuda a entender qué cosa es Dios, qué hace Dios por nosotros, ¿Qué planes tiene Dios para nuestras vidas? Y al entender ese conocimiento, entonces nosotros comenzamos a tomar decisión de creer en lo que nosotros acabamos de hacer, un análisis respecto al conocimiento adquirido. Ese conocimiento, cuando nosotros tomamos como acción para nuestras vidas, nuestra fe, se cimenta en el conocimiento de Dios, se cimenta en su palabra, se cimenta en aquello que nosotros hemos aprendido como seres humanos a darle la razón. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mente en un sistema de neutralidad para poder analizar para poder ver como los vereanos que escuchaban a Pablo iban a sus casas abrían la biblia para ver si lo que Pablo decía era o no era verdad eso hay que hacer no podemos simplemente decir esto no me conviene y por tanto yo no me importa no hay que tomar un análisis sincero la palabra de dios fue hecho para eso para que nosotros podamos analizar la palabra de Dios y buscar en ella la razón de ser de nuestra fe, de nuestras creencias. Si cada uno de nosotros tomara un tiempecito cada día para escudriñar la palabra de Dios, para leer el Apocalipsis y ver qué está pasando en el mundo, mirar qué cosa le dice Pablo a Timoteo respecto al tiempo del fin, mirar qué va a pasar con los hijos de Dios en el tiempo del fin, y qué va a pasar con los impíos, con los que no creen en Dios, o los que no quieren depender de Dios. Si tú te pones a estudiar un poco la Sagrada Escritura, te vas a dar cuenta que en el futuro van a suceder cosas increíbles, que de repente hoy te parecen imposibles, pero aquel día sucederá, y cuando suceda podrás darte cuenta que Dios te lo había dicho en su palabra. Solo tienes que hacer una cosa, abre tu mente, Ponte en el nivel de la neutralidad y ábrela y mira lo que Dios está obrando por cada uno de nosotros. No cierres tu mente, abre tu corazón, descúbrete en el plan de Dios y verás que Dios te muestra el camino que tú y yo debemos seguir. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar esta noche. Gracias, Señor. Te damos porque siempre en tu palabra encontramos un mensaje oportuno. Como en Tesalónica, tu verdad llegó a los corazones de muchas personas, pero también hubo oposición. También sucederá ahora y en el tiempo del fin. Queremos, Señor, tu bendición por nosotros. Bendícenos para poder entender mejor tu palabra. Para que desde la neutralidad del análisis, no cerrarnos a tu palabra y a tu verdad. Que tus promesas puedan tomar el, el, la fuerza en nuestra mente, en nuestra razón para poder darle fuerza a nuestra fe y tú con tu Espíritu Santo confirma nuestra fe que está puesta solamente en Jesús, el Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes que pronto vendrá a esta tierra por nosotros. Te encomendamos nuestras vidas en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este es el programa de todas las noches, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmo. Espero que este programa les haya gustado, y si te ha gustado, compártelo. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.